Cuando el sistema inmunológico se activa, eso causa daños en exceso, causa daños de los tejidos y células saludables, además de, de aumentar la replicación viral y eso permite que el virus se siga ¿verdad? esparciendo por todo el cuerpo. Entonces los pulmones se llenan de líquido, también con este tipo de, de inflamación, y esto resulta en infecciones severas verdad. Entonces, para contrarrestar los daños por la muerte de tejido, se están implementando tratamientos que estimulen la producción de interferón para que este tipo de tormenta de citoquinas no suceda más. Uno de estos tratamientos involucra el medicamento antiviral interferón alfa 2b que fue desarrollado en Cuba, y este, uh, este medicamento aumenta la, la producción de esta proteína y ha mostrado reproducir eh, eh, disminuir perdón, la reproducción del virus y la letalidad del COVID-19, según investigaciones que han realizado en Australia y en Canadá. También ese medicamento en particular, el, el interferón alfa 2B, ha sido utilizado para otras infecciones virales, como lo son la hepatitis B, el dengue y el VIH. Entonces, por eso se piensa que va a ayudar a, a estimular el interferón y, por tanto, mejorar el, la respuesta innata, la primera línea de defensa. Otra investigación sugiere que utilizar compuestos que bloquean o controlen la producción masiva de citoquinas, o sea, evitar esa, tor esa tormenta de citoquina, podría aliviar, aliviar la inflamación. Esto se está investigando en Canadá. Y están utilizando un medicamento que se llama eh, la colchicina, que es utilizado frecuentemente para la inflamación de la membrana del corazón. Y ellos quieren utilizarlo como un inhibidor para controlar esa sobreproducción de citoquinas para inhibir esa sobreproducción de citoquinas. Por último, tenemos en España otro tratamiento que es un poco controversial, que están utilizando la cortisona como un agente antiinflamatorio e inmunosupresor. Eh, aún no se sabe con certeza la eficacia, ¿verdad? Pero esto puede cambiar en unos días o en unas semanas. ¿Y cuál seguro es el fármaco? Pero también lo están utilizando como medida de, de controlar la inflamación descontrolada y prevenir la tormenta de citoquina.